Sim habéis sushi vuestras paredes las ¡Suerte Susi! ¡Una amiga! ¡Una amiga! ¡Qué sí. bien! Hola, hola mira, chica. mira, mira, Sí, mira, sí, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, Sí, yo también te quiero, sí. Sí, yo también te quiero. Sí. Mira, Para coleccionar pie con una amiga. <risa>